A continuación les voy a compartir unos sencillos pasos para realizar el retoque de un crecimiento de una decoloración global. Lo primero es el diagnóstico, el cual nos va a llevar a definir la técnica de aplicación y la formulación. En este caso vamos a mezclar nuestro decolorante 1 más 3 con peróxido de 20 volúmenes. La aplicación retoque de raíz, secciones delgadas y muy bien saturado. Vamos a irnos al tiempo de exposición que es control visual o máximo hasta 45 minutos. Y si se fijan, coloqué algodón para no tocar lo que ya venía de colorado. Es importante lavar la decoloración con champú para que no queden partículas y también algo muy valioso es realizar mascarilla, en este caso de Curl, para nivelar el pH del cabello y de esta manera vamos a obtener resultados más impecables en una decoloración.